Bueno, nosotros ya en esta parte, en esta segunda o tercera parte del programa, seguimos con nuestra compañera, la licenciada Maris Lady Veloz. Buenas tardes, Maris Lady. <coughs> buenas, tard Maris Lady buenas, buenas tardes. Está. Buenas, buenas. Buenas tardes, Roberto. Estuve viendo toda la parte deportiva de tanto tuya como de nuestro compañero Luis Reynoso. Pero mira, ya pasando casi la mitad de esta segunda hora, vamos a hablar de algunas eh, noticias que fueron interesantes este fin de semana a propósito de que estuvo muy en la palestra pública el hecho de la discusión de la ley 2801 que busca el desarrollo fronterizo. Por ahí tenemos la imagen número 11 de la uh -huh. reunión que sostuvo el presidente Luis Abinader este fin de semana, con parte importante, representantes tanto de la Cámara de Diputados, eh, Cámara de Senadores y distintos eh, directores generales. Eh, cientos de ciudadanos reclamaron el pasado martes frente al Congreso Nacional la extensión de la vigencia, que ya cauducó este pasado primero de febrero, eh, donde busca crear una zona especial de desarrollo fronterizo y abarcar las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, y Bauruco, que son provincias que lamentablemente no han tenido el desarrollo socioeconómico si lo comparamos eh, con otras del país. Y esto definitivamente sería una gran iniciativa para que se pudiera al menos salir superficialmente de la pobreza. Eh, pasó la situación de que no se llegaba a un consenso, es decir... La Cámara de Diputados estuvo trabajando, haciendo reformulaciones y se aprobó, pero como indica las normas, debió proceder en la Cámara del Senado, y ahí ocurrió totalmente un desastre. Para que entendamos un poquito más, eh, la legislación de esta ley, cuya vigencia, repito, terminó el pasado primero de febrero, contempla que las empresas industriales, agroindustriales, zonas francas, empresas eh, turísticas, etcétera disfrutan de una exención de un 100% de tanto del pago de impuestos internos y de los aranceles aduaneros sobre materia primas, equipos y maquinarias. Vamos a ver lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alfredo Pacheco, cuando la prensa se, se le fue encima, como decimos popularmente, le abordó porque no se lograba un consenso antes de la intervención del presidente de la República, Luis Abinader. Video número 9. El video en este momento para el régimen fronterizo de la República Dominicana. Presidente, ¿no había que ha creado una comisión bicameral para este tema? Fue creada una comisión bicameral, pero la emperadora dueña de la comisión hizo lo que a ella le dio la gana. Presidente, pero ¿dónde? Está ¿Dónde está la diferencia entre las modificaciones que ha propuesto la Cámara y lo que el Senado quiere? Sencillamente, ya no había diferencia. Habían tres aspectos que eran los que diferenciaban, y estábamos totalmente de acuerdo en poder solucionarlo. Ahora, ¿dónde vino el problema? Cuando unilateralmente esa senadora, conjuntamente con algunos senadores, que han querido imponer su criterio eh, por encima de la cabeza de todo el mundo, cuando esa ley claramente demostrado está, se originó aquí en la Cámara de Diputados. Y nosotros estamos dispuestos a encontrar una salida hoy, mañana, pasado, en el momento que sea preciso, pero tiene que ser una salida consensuada. Bueno, bueno ahí estuvimos escuchando las fuertes eh, y claras declaraciones. Él hacía referencia a la actual senadora del Distrito Nacional, Farid Raful, quien es pues, quien presidía la comisión encargada de corregir, se entendían que ameritaba corrección la Ley de Desarrollo Fronterizo, pero es importante mencionar varias cosas. Eh, lo primero es que esta ley es necesaria porque estas siete provincias que son parte de, del noroeste del país, es decir, de la frontera, son sumamente pobres y así lo podemos ver ahora. Este tipo de disputa no se pueden. en el PRM todo el mundo quiere ser el presidente y eso es una realidad muy triste. Aparte es necesario que las empresas se aprovechen de esta ley y simplemente busquen lucrarse sin aportar absolutamente nada para el desarrollo de esas zonas en las, en las cuales se encuentran, porque aunque se le brinden las facilidades, los incentivos a empresas que quieran instalarse específicamente en esa zona del país de parte del estado, esto es para pues obviamente movilizar la empleomanía, el hecho de que más personas quieran ir a visitar, a vacacionar, el hecho de hacer esa zona atractiva al país. Ahí tenemos el tweet que fue colocado el pasado sábado, luego de que el presidente tuvo que intervenir la situación que encontraba, vamos a ver lo que puso el tweet el número del presidente de la República, Luis Abinader. Esta tarde, en conversación con senadores y diputados, se logró el consenso del proyecto sobre incentivos al desarrollo fronterizo, antigua ley 28-01, que no era que había que reformarla, había que volverla a hacer de nuevo, que será presentado el miércoles en la Cámara de Diputados, con respeto y sentido democrático, se puede avanzar. Estamos cambiando. Ahí está la intervención del presidente Luis Abinader. Es algo muy positivo, muy bueno, que se busca desarrollar ahora. Ese tipo de disputa, tanto entre la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senado, que es donde se destacan la mayoría de proyectos de ley de República Dominicana, tiene que mermar. Al presidente Luis Abinader hay que ayudarlo. Dentro del mismo PRM no puede haber oposición política. Bueno, Así es, así es. Mira, Veloz, eh, ya quiero puntualizar lo que estuvieron con nosotros más temprano. La enfermedad se llama meningo Coco. es que se llama. Ah. Sí, porque tenía su pendiente y ahorita eh, me, me introduje al mundo deportivo y eh, se nos fue más tiempo porque recuerden que durante eh. la semana pasada prácticamente estuvimos eh, dentro de eh, lo que fue la serie del, del Caribe en Mazatlán, México, y tenemos mucho contenido, muchas entrevistas que compartir eh, con ustedes. Durante esta semana vamos a estar colocando entrevistas y reportajes que hicimos desde eh, Mazatlán, Veloz. Sí, y muy, muy importante eh, todas esas incidencias desde Mazatlán, eh, México. Yo estuve viendo la serie final, Roberto, déjame comentarte, y de verdad que estuvo de, de imparto, como se dice. Ahí estuve viendo a César Valdés, que fue prácticamente eh, algo heroico y de hecho, hablando de ese adjetivo, hay que mencionar el hecho importante de que el ayuntamiento...